Muchas gracias. señora Aragonés, eh, no tenemos nada que resolver con los movimientos sociales porque de hecho estamos muy orgullosos de poder re representar en esta Cámara. Nosotros intentamos representar tanto como podemos, lo mejor que podemos a los movimientos sociales. Ustedes intentan representar a sus empresas amigas, esa es la diferencia. Agradecemos los apoyos de, de los diferentes grupos que se han pronunciado hasta el momento. Eh, lamentamos, evidentemente, el discurso del Partido Popular porque creemos que tenemos una oportunidad para esclarecer si ustedes piensan que España no eh, participó en la, en la guerra de Irak y, no, y los demás pensamos que sí, pues vamos a esclarecerlo. Desde nuestro punto de vista y según las declaraciones aparecidas, sí que cabe investigar algunos miembros del Gobierno que tuvieron más responsabilidad que otros y lo voy, lo voy a explicar. Eh, Juan Costa, por ejemplo, declaró que España estaba dispuesta a hacer un importante esfuerzo económico para la reconstrucción de Irak. Fernando Díez Moreno eh, afirmaba en el Comité Hispano-Iraquí de Cámaras de Comercio que había un especial deseo de Estados Unidos para que España participara en la reconstrucción. Jeb Bush, si se acuerdan de Jeb Bush, eh, el hermano de George Bush, declaraba en España su agradecimiento al apoyo de la República de España, ya nos gustaría esa República. A, eh, el, el, el apoyo de la República de España a los, a los Estados Unidos, ya que ello traería beneficios inimaginables para el conjunto de los países que estaban eh, en ese momento al lado de Estados Unidos, como era el caso de España. En esa misma línea, el Gobierno del Partido Popular prometió a las empresas el 13 de mayo de 2003 una cuota de participación del 9%, según los cálculos, esta cuota de participación tendría un beneficio de 6.000, un volumen de negocio eh, alrededor de 6.000 millones de euros. Eh, bueno, pero su un gozo en un pozo, porque es que resulta que no solo nos llevarán a una guerra con consecuencias devastadoras, sino que además ni siquiera las empresas españolas pudieron sacar el beneficio prometido, es decir, desde su punto de vista, desde el punto de vista del favorecimiento de las empresas, hicieron el ridículo del siglo XXI. Ninguna empresa española se, con, se llevó contrataciones o subcontrataciones hechas en un primer momento, y ciertamente, eh, como decía el portavoz de Esquerra Republicana, eh, todos conocemos el traslado, el enfado del ministro de Defensa, Federico Trillo, que le hizo llegar a Donald Rumsfeld su malestar por la exclusión de España de ese botín de guerra. El gobierno también fue denunciado por Intermonoxfam, o sea, no solo eh, por las propias empresas españolas que querían ese botín de guerra, sino que Intermonoxfam también denunció al gobierno porque los primeros 50 millones de los primeros 50 millones destinados a la ayuda de reconstrucción, perdón, a la ayuda humanitaria, solo 6,7 eran verdadera ayuda a la población iraquí. Y ciertamente, quien sacó mayor tajada de todo esto fueron las compañías energéticas españolas Repsol, pfp y Cepsa, que se beneficiaron de contratos petroleros de Irak tras la guerra, consiguiendo dos millones de barriles de los diez millones que fueron adjudicados en todo el mundo. Otras empresas petroleras también lo hicieron, como la turca Tupras o la italiana Eni o la francesa Total y la estadounidense Chevron Texaco. unidos y 5,5 al europeo. La cotización de las empresas españolas es una eh, es uno de los datos, uno de los índices que nos dice que Repsol incrementó su cotización un 1,07% y Cepsa subió un 5,66%. Los ciudadanos en ese momento que no eran estúpidos, que no eran idiotas y que sabían perfectamente que se nos estaba llena, llevando a una guerra por intereses petroleros, por intereses financieros, por intereses de empresas. Salieron a la calle masivamente como nunca antes. Fueron organizadas uh, movilizaciones por movimientos pacifistas contra la guerra, muchas de las cuales también ya habían salido antes para protestar contra la guerra de Afganistán. Europa presenció las mayores manifestaciones históricas destacando, además, la, la manifestación de tres millones de personas que marcharon en Roma, una manifestación que salió en el eh, libro Guinness de los Récords como mayor manifestación antibelicista de la historia. 36 millones de personas de todo el mundo participaron en cerca de 3.000 protestas contra la guerra de Irak. En España, las manifestaciones lograron una trascendencia sin precedentes, poniendo de manifiesto que el 90% de la sociedad española estaba en contra de la invasión de Irak, retratando así también el menor índice de popularidad del expresidente José María Azmar. Se estima que en España se manifestaron entre 8 millones y 11 millones de personas. Solo en Madrid y en Barcelona se cifró entre 1 millón y 3 millones de manifestantes, pero España no fue a la guerra de Irak. Sin embargo, una vez iniciada la guerra, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacios, por eso hay quien tiene mayores responsabilidades, declaró el 23 de marzo de 2003 que la, opinión, que la opinión pública estaba evolucionando porque las bolsas habían subido y el petróleo había bajado y que los ciudadanos pagaban unos céntimos menos por la gasolina y el gasóleo. Según su opinión, los manifestantes fueron bajando en número a pesar de los números que hemos dado, y los sondeos de opinión estaban modificando su resultado. También llegó a acusar a las movilizaciones y a quien se movilizaba de estar secuestrados por grupúsculos de violentos antisistema. Nos suena ese argumentario a los que nos manifestamos. Las consecuencias, hemos dicho, fueron devastadoras. Un reguero de pólvora por todo Oriente Medio y si la tragedia iraquí hoy no está, en, en los medios de comunicación es porque Siria y Yemen, y Yemen en este momento viven también una tragedia sin, preceden, sin precedentes y que y son víctimas justamente del proceso de desestabilización política iniciado, iniciado en, la, en la invasión de Irak. La multiplicación de grupos terroristas y de atentados terroristas que golpean sobre todo países islámicos pero también países occidentales, el aumento exponencial del fanatismo, el enfrentamiento entre grupos religiosos y étnicos en una guerra es hoy en día una constante y de eso como consecuencia también tenemos millones de refugiados y refugiadas desplazados que siguen buscando un techo que Europa les niega. Sí cabe investigar por qué fuimos a una guerra sin tener pruebas de armas de destrucción masiva. Sí cabe investigar los costes irreparables de vidas humanas y, de, y costes económicos para España. Sí cabe investigar la estrategia de comunicación engañosa acordada por Blair y Aznar, citada en el informe Chilcot, justamente porque no queremos que se vuelva a repetir jamás. Sí cabe investigar qué papel jugó el entonces presidente Aznar y altos cargos de su gobierno para intentar legit legitimar la, invas la invasión porque no queremos que suceda jamás. Sí cabe investigar qué influencia tuvo el Gobierno español en la firma de una declaración de la Cumbre de las Azores sin alusiones al petróleo, porque no queremos que vuelva a suceder jamás. Sí cabe investigar cómo se han realizado las investigaciones de índole y carácter militar sobre las presuntas torturas cometidas por soldados españoles en Irak, porque no queremos que vuelva a suceder jamás. Sí cabe investigar qué influencia tuvieron los intereses de las empresas españolas porque no queremos que vuelva a suceder jamás y qué influencia ha tenido la guerra de Irak en la actual situación de Irak, el crecimiento de Al Qaeda y el surgimiento del Estado Islámico. Claro que cabe investigar todo eso porque nunca jamás queremos que se vuelva a repetir una atrocidad bélica de tal magnitud porque queremos que España no sea visto a los ojos del mundo como un estado deshumanizado. Señorías, mírense al espejo y respóndame una pregunta. ¿De verdad creen que por mucho que voten en contra de esta comisión, nosotros vamos a olvidar las, las consecuencias de la decisión de invadir Irak y que no lo vamos a seguir intentando una vez y otra vez más? Saben que tarde o temprano se va a hacer justicia política y judicial. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo temprano, porque tal y como decía Hannah Arendt, en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. Y nosotros añadimos por ello hay que narrarlo en primera persona sin tener que acudir a informes de otros países como el informe Chilcot.